vamos a compartir la conexión a internet de nuestro móvil el primer paso es configurar la conexión compartida accedemos al menú ajustes elegimos punto de acceso portátil activamos el punto de acceso portátil y lo configuramos el SSID que es el nombre de la red y la contraseña son necesarios para después conectar nuestro portátil volvemos al escritorio de nuestro móvil. Ahora, accederemos a nuestro ordenador. Vemos que no tenemos conexión a internet. Aparece abajo a la derecha. De manera que accedemos, buscamos la red móvil que habíamos conectado y hacemos clic en conectar. Introducimos la contraseña, podemos ocultar los caracteres. Una vez introducida la contraseña, haremos clic en Aceptar y se empezará a configurar la red. Decimos que es una red doméstica y observamos que ya tenemos la conexión a internet, ya estamos en disposición de conectarnos a internet.